Hola. Lo primero es olvidar el cliente oficial de Telegram e instalar esta aplicación que es más completa. Lo vemos rápido. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Clic en Obtener. Abrir en la Microsoft Store. Obtener de nuevo. Abrimos. Empezar a chatear. Hay que iniciar sesión con nuestra cuenta de Telegram y nuestro método favorito, Además puede variar según las opciones de seguridad que tenga cada cual. Yo tengo verificación en dos pasos así que tengo que introducir mi número, luego me envían un código que debo ver desde otro dispositivo que ya tenga instalado Telegram, el cual debo copiar y pegar en este dispositivo. Abrimos ya un de cualquier forma. Entramos al canal deseado al mensaje que queramos, pulsamos botón derecho de ratón o pulsación larga en dispositivos táctiles. Y hacemos clic sobre estadísticas. Y ahí tenemos el número de reenvíos que ha tenido un post en Telegram gracias a Unigram. Un saludo y buen día.